en este video vamos a ver cómo funcionan los grupos para crear un grupo es necesario seleccionar las pistas que deseamos agrupar por ejemplo voy a seleccionar el kick el bajo manteniendo presionado shift después seleccionamos con botón derecho la opción agrupar pistas o vean el atajo de teclado control más g ya hemos creado un grupo con control r voy a renombrar el grupo kick y bajo voy a crear otro grupo seleccionando el canal de high perks, el clap y el ride con control G y lo renombraré como high perks ahora voy a crear otro grupo con percusiones bajas Y como pueden ver, los grupos pueden ser colapsados de una forma muy simple. Solamente dándole clic a este icono. Y podemos volver a colapsar los grupos dándole clic al mismo icono. Tanto en la vista Arrangement como en la vista Session. Lo cual nos va a ayudar a ahorrar más espacio de trabajo. También los grupos podemos cambiarle los colores. Para poder organizar mejor nuestras pistas. Otra ventaja que tienen los grupos es que también tenemos los mismos controles del mixer. Tenemos el volumen, tenemos el mudo, el solo. Tenemos la posibilidad de cambiar el volumen a menos 8 decibeles. Para volver al valor por default, simplemente presionen suprimir. Y también podemos lanzar todos los clips que contenga el grupo dándole clic a este icono. Hay que mencionar que solamente se van a lanzar los clips que contenga la escena. Por ejemplo, supongamos que en esta escena no contiene los hi-hats, pero sí el clap y el clap. Si por ejemplo lanzo el de abajo, nada más va a lanzar el hi-hat. Y esto es muy ventajoso a la hora de tocar en vivo en modo session. Ya que solamente podemos lanzar. Todos los clips que contenga la escena dándole clic al play del grupo. Ya para finalizar al grupo también podemos ponerle efectos de audio. Por ejemplo un autofilter. Para que de esta manera nosotros podamos filtrar por ejemplo el kick y el bajo al mismo tiempo. Y solamente poniendo un solo efecto de audio que afecta a todo el grupo. O también podemos poner ecualizadores. Por ejemplo el grupo de percusiones altas. Para poder hacer una mejor mezcla. Como pueden ver este ecualizador afecta al grupo de las percusiones altas y podemos hacer una mucho mejor mezcla y ecualización de nuestro proyecto. Y bueno amigos eso es todo en este video, los espero en el próximo video, no olviden suscribirse, adiós.